La mayordomía de la Capilla del Calvario en Misquiaguala de Juárez continúa solicitando el apoyo de la ciudadanía a fin de poder concluir oportunamente los trabajos de construcción de los salones para catecismo, así como la ampliación de los módulos para sanitarios. Concluyendo otra vez lo que es la obra, eh, ya que pues, pasamos lo de la feria del Calvario, la pequeñita feria del Calvario y como dijimos en terminando el cierre de feria, que ya nos íbamos a otra vez a incorporar a la faena, entonces ya estamos aquí, ya este, eh, empezando a pegar el block, eh, armando este castillos o este para las columnas, para que más o menos ya vayamos este, se le va avanzando aquí un porcentaje más o menos, de un 60% desde que empezamos a desplantar hasta lo que ya llevamos. Entonces, de esa manera pues nos motivamos a seguirle trabajando aquí a la preciosa sangre de Cristo. Agradecemos a todas las personas que nos han apoyado desde cinco bultos de cemento, varilla, este y sí, digo, cabe mencionar personas como Edgar Cortés, que él nos donó todo el, el blog para, para esto, igual para la construcción de los cuatro salones, igual al, al licenciado Martín Díaz, que él nos va a donar los las seis toneladas de cemento para la losa. Entonces, cabe mencionar a las personas que pues sí es un donativo muy grande en, en especie. Aquí no recibimos lo que es este dinero para, para que no se haga un malentendido las personas que nos están trayendo sus donaciones, pues es en especie, lo que es varilla, eh, cemento, grava, arena, eh, les haríamos la invitación, para que nos sigan apoyando, aquí ahorita lo que nos hace falta sería una poca de varilla, lo que es para la losa y para las traves, eh, ya sea en la Feria del Calvario se recolectó un poco de dinero para este, comprar varilla de, de media, pero no es suficiente, no alcanza, está muy cara este, la varilla, entonces de esa manera, pues hacemos la invitación a la gente que nos siga apoyando, ahorita se nos acabó la grava, ya no tenemos grava, este igual van a ser tres viajes de, de grava que se van a ocupar, uno para las traves y dos para la losa y arena igual van a ser tres viajes, entonces, pues sí, sí, invitamos a la gente que pues si les sobra un granito de arena ahí, pues que nos apoyen para seguir con la construcción. Alejandro Cruz, presidente de la mayordomía del Calvario, agradeció a todas las personas que han colaborado con su granito de arena para esta obra, y confió en que para finales de año se esté entregando la obra en beneficio de la comunidad. Por tal motivo, el párroco de Mixquiahuala les ha instruido continuar al frente de la mayordomía del Señor de la Preciosa Sangre de Cristo de la Capilla del Calvario por dos años más. Tenemos pensado entre noviembre y diciembre acabar esta obra eh, en obra negra. Pues ya sería lo más duro. Y ya se, sería de los aplanados y eso pues ya, ya sería un poquito menos, ¿no? Pero sí lo más duro pues es lo que es las traves y este, y la losa. Igual digo este también hacemos la invitación a las personas que tengan las posibilidades, pues van a hacer falta bancas para equipar lo que es este eh, los, los cuatro salones de catecismo, nos van a hacer falta este pizarrones, pero pues ahora sí que las personas que, que gusten y que tengan algo que, que les pueda servir, pues aquí este nos los puedan traer, igual vamos a este, a estar recibiendo que estén en buenas condiciones. No, pues agradecerle a todas las personas que han confiado en esta mayordomía y a, eh, con mis compañeros que, que ahora sí que han confiado para sacar adelante esta obra, les agradecemos y este y, se, y seguiríamos adelante, como dijo aquí en nuestro párroco, no, ahorita no tenemos pensado cambiar esta mayordomía, entonces es una motivación de que nos da a entender que pues estamos haciendo bien las cosas, entonces de esa manera no lo vamos a defraudar a, a, a nuestro párroco Raúl Serrano, ni a, las, a todas las personas que han confiado en esta, en esta mayordomía, y de esa manera pues este, los invitamos que también se sumen a que vengan a las faenas, que nos apoyen, porque sí es un poco desgastante, uno que pues no le haya uno a, a lo que es la albañilería, pero pues este, nos acercamos a, a colar la arena, a este a, a batir la mezcla, a pasar los blogs, de todos invitamos a todas esas personas y a los maestros que, que sepan pegar blog o que nos apoyen. Ya este vamos a empezar a, a lo mejor en dos semanas empezamos a armar ya las este las las traves que van arriba para ir este ya este viendo qué vamos a hacer con lo de la losa.